Ahí está, Don Nacho Sanabria. Buenas noches, Don Cabrero. Aquí con todos estos nenes. Ah, estoy guillado aquí de nenes con los nenes, estos que están sonriendo aquí. Así que esperamos que la música del maestro Bobby Valentín se ha del agrado de todos ustedes. Este número yo lo grabé, un LP que hice con Bronco recto del señor de la firma de Rodri Valentín. Espero que se ha agrado a todos ustedes. La paciencia. Dice así.